hola qué tal amigos cómo estáis aquí Betty un homerito enviándoos un súper saludo ahí donde me estáis viendo escuchando espero que estéis pasándola genial en compañía de la gente que os quiere y que queréis mira en el vídeo pasado o uno de los vídeos anteriores os hablé de una alternativa a linktree que es una aplicación en la nube para que podáis tener páginas muy rápidas micropáginas, y dentro de esas micropáginas poner montones de enlaces para hacer diferentes cosas vale esas micro páginas tienen un precio todas tienen un precio lo digan o no aunque las que son gratuitas pueden o no tener publicidad lo que sea pero hay que pagar por ellas hoy voy a presentaros mis propias micropáginas, las que he preparado para todos vosotros los que estéis en mi lista privada mi lista privada las va a tener gratis de por vida con los proyectos que quieran, va a poder agrupar, en fin, va a poder hacer muchas cosas. Esto es especial para ministra privada. Y si no estás en ministra privada y te interesa tener estas micropáginas que te voy a presentar, atento porque al final del vídeo voy a tener una oferta muy especial para todos vosotros. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal... Vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Y sin más dilación, quiero presentarte algunas de las ventajas principales que vas a tener cuando usas este tipo de micropáginas. Lo normal es que estas micropáginas se asocien a Instagram, porque Instagram no nos deja poner ningún tipo de enlaces, salvo en la bio. Entonces, por eso se llaman bio, bio links, bio tal, en fin, por eso se llaman bio, porque Instagram, surgieron para Instagram porque no nos deja poner enlaces. Sin embargo, actualmente funcionan para cualquier tipo de página o de red social que tú quieras compartir. Algunas de las ventajas que tengo en mis micropáginas es que puedes crear tus micropáginas web 100% gratis, no digo en minutos, en segundos, súper rápido. Vas a tener un uso ilimitado y de por vida. Es para todos los profesionales o para personas individuales. Tienes todos los enlaces en un solo lugar. Puedes poner productos de e de servicios, productos físicos. Puedes impulsar tu canal de YouTube. Puedes conectar con tus fans y con todo tu contenido. Puedes insertar videos, eso te lo voy a mostrar ahora. Puedes insertar música, textos. Puedes acortar enlaces largos. Tienes estadísticas avanzadas, es súper, súper rápido, sin complicaciones, 100% amigable con principiantes. Se llama Easy Link, es el creador de micropáginas web del momento. Es, como te decía, súper amigable para cualquier tipo de persona, ya sea principiantes o avanzados. Y con un solo enlace de dominio vas a hacer que tu audiencia descubra todos los contenidos que hay para ti. Mira, es esta, te la voy a presentar por dentro. ¿Ves? En este caso es... Ya te he dicho que se llama Easy Insta links He puesto el ejemplo en la lista privada. ¿Ves? Están los enlaces. Este es el enlace. Si yo le doy clic y lo abro en una pestaña nueva. ¿Ves? Es esta. Bienvenido a la comunidad. Hagamos dinero juntos. Viene aquí un, un emoticono. Aquí tienes todos los enlaces de recursos que te ayudarán. Bla, bla, bla, bla, bla. Y by Easy Bio Links. Y cuando le dan aquí, van a una página de registro y en la cual pueden encontrar los precios o el paquete que quieran vale es muy fácil hacerla tiene muchas funcionalidades voy a ir desde el principio y ya una vez en el dashboard ves aquí me pone los proyectos que tengo y tengo estos dos el test y el test 2 este lo estoy haciendo ahora mismo este lo hice el 4 de septiembre Tú haces un proyecto y dentro de un proyecto puedes meter montones de cosas. Por ejemplo, Create Project. Y vamos a poner Demo Easy Links Create. Y nos va a abrir esta otra pantalla donde pone el nuevo proyecto. Le voy a dar clic y me abre el proyecto en sí mismo. ¿Ves? Demo Easy Links Project todos los enlaces en este proyecto aquí yo puedo borrarlos si quiero si no, no, puedo volver a la lista de proyectos y puedo empezar a trabajar me pone no hay enlaces en este proyecto, quieres crear uno y le vamos a dar a crear y una vez en crear tú puedes elegir o un bio link o un link ¿cuál es la diferencia? el bio link es para hacer una paginita con montones de enlaces y el link es un simple acortador si le doy a link, ves, pues aquí me pone la URL y un short URL. Y simplemente lo voy a cortar y lo puedo compartir donde yo quiera. ¿Vale? Esa es la parte sencilla. Hay un montón de formas de acortar. Este es un acortador que viene integrado en mi Easy Links. Le voy a dar a crear, BioLink. Clic a BioLink. Y me va a decir que le ponga el nombre a esta página. Porque este proyecto, amigos míos, puede tener tantas páginas como yo quiera yo puedo ponerle aquí 1, 2, 3, 4 5, 6, 7 o lo que yo quiera por ejemplo eh, vamos a poner test no, eso no, test, vamos a poner demo 1 y puedo tener 20.000 demos ¿vale? y en demo 1 este es el enlace a demo 1 yo le puedo poner diferentes cosas, es este veis que el modelito es súper bonito puedo elegir cualquiera de estos presets que ya están hechos, ves qué bonito es mira está ya preparado para que tú simplemente le pongas los enlaces que tú quieras, pero no solamente eso, puedes poner el background que tú quieras, viene custom gradient, custom color o custom image, tú puedes poner lo que tú quieras ahí atrás, de momento para efectos de demostración voy a poner este, que es uno de los que más me gusta a mí, ya sabes que el color eh, violeta y el rosa son mis colores favoritos porque soy una chica y me gustan mucho esos colores. ¿vale? Entonces son los que voy a dejar. Y luego, ojo con esto de Display Branding. Fíjate que aquí no hay ningún branding. Es decir, este By Bi Biolink se lo puedo quitar. Se lo quito. Y ya no hay branding. No tengo que enviarlos a ningún lado. Sin embargo, los que están en mi lista privada van a poder poner su branding. Por ejemplo, violins eh, for you. Y en violins for you vamos a poner el by. By for you. Y vamos a poner un emoticono ahí. Mira, by violins for you. Y lo van a poder poner a donde quieran. ¿Por qué a donde quieran? Porque yo les voy a dar la posibilidad de tener el registro directo. Y si quieren hacer una página para venderlo... Pueden ponerla aquí. Si quieren hacer una página para donde quieran. Lo pueden poner aquí. A sus Instagram. A su, a sus cursos. A sus productos de CPA. A donde sea. Lo van a poder poner aquí. ¿vale? Lo vamos a poner en este caso. Este que he preparado. Que se llama BioLinks. Que es donde yo tengo para vender este producto. Y ya está. Le pueden poner Google Analytics. Y ojo. También pueden poner el píxel de Facebook. Con el pixel de Facebook ya sabes que puedes hacer montonazo de cosas. Y como este enlace de momento no está baneado en Facebook, pues lo pueden promocionar de manera directa. ¿Vale? Ya tenemos esta primera parte, que es aquí, y tenemos que poner los enlaces. ¿Cómo se ponen? Le vamos a los enlaces y aquí vamos a crearlos. También puedes crearlo desde aquí, ¿eh? no hay ningún problema. Vamos a dar a Create y nos va a pedir enlace. Puedes meter SoundCloud, YouTube, Twitch. Vimeo o Spotify, cualquiera de estos tú puedes ponerlo vamos a suponer que sea un enlace, sin más Billy Vulgar, y aquí ponemos el destino, vamos a poner, por ejemplo eh, metromerito.com metromerito asegúrate de poner al principio el HTTP, porque si no, no te dejará y lo adicionamos y una vez que ya está fíjate que ya lo tengo aquí, metromerito.com me pone este enlace que él, como la gente no lo ve, pues no pasa nada. Pero no se va a quedar así de feo. Voy a darle clic aquí, en estos botones. Ves que dice editar, estadísticas, switch status. Es decir, yo puedo encenderlo y apagarlo como quiera. Mira, clic, desaparece. lo voy a volver a poner switch y aparece. Y tú puedes aparecer y desaparecer enlaces a tu gusto. Este es súper bonito. Le doy clic y al darle clic en editar... Mira todo lo que puedes hacer. Modificar esto. Yo esto te sugiero que lo dejes porque total, eso no lo ve nadie. <ríe> Se queda ahí, no es visible para la gente. Otra cosa interesante, lo puedes programar. ¿Cuándo va a funcionar este enlace? Si tú dices, esto es una oferta de, por tiempo limitado, tú puedes decir que empiece hoy, por ejemplo, y que acabe el 17, tiempo limitado. Y este enlace va a desaparecer el día 17, a las 12.19 12 hora del, del tiempo que tú tengas aquí y aquí vas a poner este nombrecito donde dice your only here aquí your only here, yo me no lo voy a poner en schedule, lo voy a poner para siempre y le vas a poner el nombre de ahí, por ejemplo voy a poner eh, marketing CPA y de afiliados ves y aparece aquí lo no, puedes poner donde quieras. Creativos. Ahí está. Marketing Spy de afiliados creativos. Ahí lo dejas. Puedes elegir un icono. ¿Ves? Aquí no hay iconito. Luego vamos a poner un iconito. Tienes muchos. ¿Ves? Lo puedes buscar. Bueno, mira, viene Amazon, eh, Paypal, Cruz eh, Roja, Android. Vienen muchos. Yo voy a poner este. ¿Ves cómo se pone aquí? Súper bonito. Si quieres que sea de un solo renglón, Tienes que disminuir el texto. Pero bueno, vamos a dejarlo así de momento. Luego podemos poner el color del texto. Si tú tienes un fondo diferente, puedes modificar este color del texto y ponerlo como tú quieras. Por ejemplo, en rojo. ¿Ves? Se pone rojo. El rojo a mí no me gusta porque es horrible. Lo voy a poner otra vez en negro. Ahí. El background es si tú hubieras elegido algo que no es un preset. Pero como en este caso hicimos un preset, es decir, un prediseñado, pues no podemos modificarlo. Pero se puede. Mira esto, si yo le doy a Outline, se pone así. Se ve súper bonito, se ve en realidad súper bonito. Y ahí sí puedo jugar con el color. Mira, ves, en blanco. Y se ve bonito, se ve muy muy muy bonito. Vamos a dejarlo así de momento. Y además de esto, no solamente puedo elegir el Outline, sino el tipo de esquinita que quiero aquí. A mí no me gusta tan redondeada, así que puedo ponerla en round. ¿Ves? Unas esquinitas ligeramente redondeadas. Me gusta muchísimo. O puedo ponerle recto. Rectos ya no me gusta tanto. Me gusta el round. Ligeramente redondeadas. Eso me gusta bastante. ¿Vale? Puedes ponerle animación si tú quieres. Por ejemplo, está Y se ha modificado. O no le pones nada. Lo que tú quieras. Pero puedes hacerlo. Y le das a Update. Y ya lo tienes. Voy a darle una, un vistazo, le voy a dar clip y voy a darle aquí pegar, e ir. Demo 1, ahí está. Este de My Future of Links no lo hemos modificado, ahora lo pondremos. Marketing CPA, si le doy clic se va a betyromerito.com. Ahí está, betiromerito.com, lo voy a ir para atrás. Si le doy a BioLinks se va a abrir una aplicación, esta, que es la que yo he creado para mi lista privada. ¿Vale? Ya estamos ahí. Ya está todo listo. Y lo voy a dar update de una vez. Le puedo crear otro enlace. Otro enlace. Y le tenemos que poner el destino. Vamos a poner Google.htp. Para que sea rápido.com. Adicionamos. Y lo mismo. Hacemos lo mismo. ¿Ves? Aquí está este, pero se ve bastante feito. Entonces este que es Google. Le doy clic. Le doy a editar y ya puedo hacer todo lo que hemos hecho antes. Lo voy a dejar así porque si no el video va a ser muy largo. Y tengo que enseñarte otra cosa que es como modificar esto. Me voy a Settings. Yo puedo poner una imagen. Aquí no hay imagen, pero puedo ponerla. Por ejemplo, clic ahí. Mi logotipo. Le doy Open. ¿Ves ahí este logotipo? Se ve un poquito feo porque tienes que hacerlo al tamaño correcto. Pero bueno, puede ser esa. Y en el título, esto que dice aquí, tú puedes poner lo que quieras. Por ejemplo, eh, hagamos, afamos, no. Hagamos dinero juntos. El emoticono lo puedes quitar. Yo lo voy a quitar. Ahí, hagamos dinero juntos. Y lo voy a poner en otro lado. ¿Vale? Aquí puedes poner una descripción. Por ejemplo, la comunidad. De marketers hispanos más apasionados por con el marketing online, por ejemplo. ¿Vale? Le puedes poner ahí los enlaces. Puedes modificar el color del texto, como ya hemos visto antes. Puedes modificar la descripción. El background ya lo hemos puesto, esto ya lo hemos puesto, el branding, branding, bla, bla, y ya está. Y ya lo tienes listo, ¿ves? Le puedes poner tantos enlaces como quieras. Voy a darle un update. Y me voy al demo. Copio. Y me voy aquí. Mira, ahí lo tienes. Esto es feísimo porque tiene que estar en otra medida más pequeñita, entonces eso es lo que tienes que tomar en cuenta. Agregamos vale, dinero juntos, viene su check-in de Verify, la comunidad de marketing hispanos, bla bla bla, your link in, y esto. Y de esta manera tú puedes tener tus enlaces, tantos como quieras, donde tú quieras, como tú quieras. Es muy muy sencillito, te deja hacer bastante cosas. Luego vienen las estadísticas, en este caso no habrá nada porque lo acabamos de crear. Bueno, viene el mío, que estoy en España, Direct Email, el browser que estoy usando, el sistema operativo que estoy usando. Como ves, es súper, súper rápido. Y ya luego te vuelves a los settings, que es esta parte. Y como ya está, bueno, me voy a nuevamente al back to list. Ya lo tengo, ¿ves? Aquí está mi. Aquí está mi enlace. Lo puedo quitar. ¿Ves? ese es el status. Y este ya no sirve. Este, esta, este, esta página ya no va a estar funcionando. O oh, sí que está funcionando. Me voy al dashboard y aquí puedo borrar este si ya no me sirve. O este si ya no me sirve. El que yo quiera lo puedo borrar. O lo puedo editar. Le doy clic a 327 y lo puedo editar. Y este que no me sirve, lo borro. Como ves es muy fácil hacerlo. Mi lista privada, esto lo tiene gratis. Gratis. Y los que no están en mi lista privada. Hombre, es momento de que se suscriban para tener este tipo de cosas súper bonitas gratis. O si les interesa ese Easy InstaLink, aquí abajo van a tener un enlace para que se puedan registrar completamente gratis a InstaLinks. para que se puedan registrar y ver cómo pueden tener InstaLinks al mejor precio del mercado. Al mejor. Es imbatible. Os aseguro que es imbatible. Bueno, lo voy a dejar hasta aquí, Marketers. Espero que os haya gustado el video. Si estás en mi lista privada, corre a donde tú ya sabes porque vas a poder empezar a trabajar ya con esto que te estoy poniendo, ya sea para tu propio consumo o para venderla a quien tú quieras y, y poder generar dinero también con este tipo de cosas, ya que están tan súper de moda ahora mismo, pues es el momento de subirse al carro. Bueno, lo dejo hasta aquí, Marketer.